Juan Ramón López Merejo. Explíquenle a la población cuál es la situación. La situación que hubo fue que eh, eh, supuestamente llegan a, a barrio Matingó tres tigres traídos por el señor Baby, Rafaelito y Baby, y me entran a tiro. Yo no sé por qué ellos me entran a tiro a mí, porque yo sé que me dieron un tiro, y me tiran cuatro tiros y me pegan uno más. ¿Dónde se encontraba? Yo me encontraba en el mismo barrio, eh, sentado, que tengo solares, yo ahí. Estaba chepeando un solar, poniéndolo bonito, y ahí me aparecían ellos. Quieren coger la posesión de los solares y ahí me entraba el tipo. Entonces asegura usted que la situación viene por la posesión de los solares. Sí, no es por el niño, es porque ellos quieren ser dueños de los solares. Ellos quieren hacerse dueño de todo. ¿Qué tiempo tiene usted en posesión de esos solares? Yo tengo siete años. Desde que comenzó el barrio Matingó hasta esta, hasta esta eh, etapa. Anteriormente usted había tenido conflicto con ellos. No, no, no, no nunca. Nunca tengo tenido conflicto con ellos. El conflicto que tuvimos fue ahora mismo. Y yo no lo tuve, fue el que lo tuve. Porque yo no he hecho nada de eso. es qué me dio un tiro a mí? ¿Cuándo ocurrió el hecho? A, ayer, a las 3 de la tarde. ¿Hay más personas involucradas o heridas? Hay herido, pero no involucradas. Porque ellos mismos, porque bien, ellos fueron a matarme, ¿no fue. Baby Lee y su, su, su cuadra.